Enhorabuena, estás en las primeras semanas de embarazo, cuando tu cuerpo está experimentando grandes cambios. Hola y buen día a todas. Me llamo Leticia y puedes encontrarnos en internet en el canal de YouTube Vida y Estilo Saludable. Hoy vamos a hablar de los signos y síntomas del embarazo. Vamos a hablar de los signos de un embarazo sospechoso, probable o diagnosticado. Permanece atenta y te lo contaré todo. Si no quieres perderte las novedades de nuestro canal, suscríbete y pulsa la campanita. Empecemos por los síntomas o signos de sospecha, que son todos los síntomas subjetivos que una mujer experimenta en las primeras semanas de embarazo y que le hacen sospechar que está embarazada. El primer signo es la amenorrea, es decir, la ausencia de la menstruación, que se manifiesta como un retraso del ciclo menstrual. En ausencia de la menstruación, se puede sospechar un posible embarazo. Sin embargo, la amenorrea no significa que haya un embarazo en curso. La amenorrea puede tener muchas otras causas. El óvulo fecundado se divide al día siguiente de la fecundación. Durante los cuatro días siguientes, el óvulo sigue dividiéndose y forma un blastocisto, que puede estar formado por más de 100 células. Al cabo de cinco días, las células se dividen en dos grupos. Las células del anillo exterior forman la placenta y las células del anillo interior o células madre forman el embrión. En la primera semana de embarazo, el óvulo viaja por las trompas de falopio hasta el útero, donde permanece durante nueve meses. Durante las primeras semanas de embarazo, el bebé apenas mide un milímetro y pesa unos pocos gramos. En la mayoría de los casos, no notarás ningún síntoma entre la primera y la sexta semana. Algunas mujeres ni siquiera notan ningún signo de embarazo y solo lo descubren cuando se les retrasa la regla. Sin embargo, algunas mujeres pueden experimentar otros síntomas, como cansancio, náuseas y vómitos. Una necesidad constante de orinar porque el útero en crecimiento ejerce presión sobre la vejiga. Un mayor sentido del olfato y algunos antojos, especialmente a partir de la sexta semana de embarazo. Esto se debe a que la hormona beta-HCG está elevada y provoca estos síntomas. Esto puede ir acompañado de un rechazo a ciertos alimentos, pérdida de apetito por otros alimentos o apatía y pérdida de apetito. En algunos casos, la invasión del trofoblasto en el útero puede provocar una hemorragia, denominada hemorragia de implantación o signo de la placenta de Hartman, que en algunas mujeres hace sospechar un embarazo. Se trata de una hemorragia ligera y poco frecuente que suele desaparecer en unas horas y cesa con el tiempo. Esto significa que no es una hemorragia similar a la de la menstruación y no se produce en todos los embarazos. Por lo tanto, no es un signo de embarazo. Y no todas las hemorragias son un signo de embarazo. Muchas mujeres a las que se les preguntó, ¿qué síntomas tuvo durante su o sus embarazos que le hicieron sospechar que estaba embarazada?, tenían respuestas muy, muy diferentes. E incluso algunas que se repiten, como el dolor de pecho, las visitas frecuentes al baño, la somnolencia, el cansancio y la fatiga. Algunas de ellas dijeron que también tenían peor humor, mal humor en general y que no sabían por qué. Como puede verse, cada mujer tenía síntomas diferentes. Muchas incluso dicen no haber tenido ningún síntoma en las primeras semanas de embarazo, lo que no significa que algo vaya mal. Son síntomas subjetivos que las mujeres notan y que les afectan de forma diferente. Veamos ahora los signos de probable embarazo que requieren un diagnóstico diferencial y un examen clínico, como el aumento del tamaño de las mamas, el cambio de color del pezón y la areola, la tensión mamaria y el aumento de la actividad de las glándulas sebáceas. Cambios en la piel, aumento de la pigmentación, especialmente en la cara, llamada melasma o ploasma o máscara del embarazo, en el abdomen, la famosa línea alba en el centro del abdomen y las estrías o la aparición de nuevas estrías. A partir de la sexta semana se puede notar el famoso signo de Chadwick, que es una coloración azulada de la mucosa vaginal y es un signo de probable embarazo, o el crecimiento del abdomen a partir de la duodécima semana, si aún no sabes que estás embarazada, el útero ya está por encima de la sínfisis del pubis. Sin embargo, para saber con certeza si estás embarazada o no, hay que hacer un diagnóstico de confirmación de tres maneras. En primer lugar, una ecografía para visualizar la bolsa amniótica a partir de la cuarta semana de amenorrea. En segundo lugar, determinación de las pruebas de laboratorio. Una prueba de embarazo en la que se determina la hormona beta-HCG. En tercer lugar, el latido del corazón del feto, que puede verse por ecografía entre la quinta y la sexta semana, más o menos, por doppler entre la duodécima y la decimocuarta semana. En cuanto a la prueba de embarazo, he de decir que es importante hacerla a partir del día en que se espera la regla, más o menos, puede dar positivo de 10 a 12 días después de la ovulación. Me gustaría recalcar que un test negativo puede ser un falso negativo, que hay que repetir al cabo de unos días, y puede ser positivo, lo que significa que un test negativo no nos dice al 100% que no estamos embarazadas, pero un test de embarazo positivo, aunque la línea sea débil, confirma que hay un embarazo. Si durante estas primeras semanas sigues teniendo dudas sobre un posible embarazo, te recomendamos que te hagas una prueba de embarazo y consultes a tu médico. Intenta pensar en positivo, el embarazo es una fase única en tu vida. Por supuesto, es necesario realizar exámenes y pruebas y ver el embarazo con una ecografía. ¿Has experimentado alguno de los síntomas o signos que hemos mencionado? durante tu embarazo? Cuéntanoslo aquí, compártelo para que llegue a mucha gente y nos vemos en el próximo video.